que critica y su mano llena, también conozco a gente que a los barrios llega, él le puso corazón y esperanza plena, Valdez se puso el poncho por las cosas buenas, Gustavo es como vos, es como yo, muchas gracias mi corriente es mucho mejoró, como un buen campero él se arremangó y dijo vamos todos juntos que vamos mejor, De Guaraní a todos va a ayudar, vos vota tranquilo, yo te digo, vos confia que Corrientes, toda unida va a mejorar, por eso en agosto a Valle vamos a votar Va, va, vamos Corrientes, va, va, vamos con Valzín Va, va, vamos Corrientes, va, va, vamos con Valzín va va, va, va, vamos Corrientes, va, va, vamos con Va, va Sí, pues. Para crecer como crecimos hubo que pelear. Trabajamos con el campo y logramos más. Preocupado por corrientes ya no vas a estar. Don Gustavo, un tipo serio y sabe cómo actuar. La gente correntina grita sí fue. Pues. También agropecuarios gritan sí fue. Pues. La doña del kiosquito grita sí fue. Pues. La provincia entera sabe siempre, sí fue. Pues. La ciudad, el campo y las escuelas Hicimos obras grandes, meta suela. Tratamos de lograr que todo el pueblo pueda Por eso es que Valdés por corrientes sí. se fue, Va, va, vamos corrientes Va, va, vamos con más Va, va, vamos corrientes Va, va, vamos con más Va, va, vamos corrientes Va, va, vamos con más Va, va, vamos, corrientes. Va, va, vamos con Con